Hola, ¿qué tal, compis? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les voy a enseñar a cómo pasar este evento muy rápido a la velocidad de la luz como Francesco Virgolini. Soy Francesco Virgolini. Bueno, bueno compis la verdad es que este evento está bastante sencillo pero muchos de ustedes me pidieron explicación así que aquí les va Las armas que tenemos que utilizar para este evento solo son de fuego y de agua Ningún otro tipo de arma te va a funcionar así que no pierdas tu tiempo con armas como estas que te estoy mostrando acá Porque no te van a servir para absolutamente nada lo que tenemos que hacer en este evento es apagar o prender las fogatas que nos aparecen alrededor del mapa Algunas de las fogatas están apagadas desde el inicio así que solo es prenderlas y pues las fogatas que quieres apagar las tienen que sí o sí Tienen que haberlas prendido tus enemigos Ya lo entenderán más adelante en el video Así que nada, vamos con una partida para explicar mejor cómo pasar este evento Y listo compis, ya estamos acá en la partida Ok, chicos, había grabado antes, pero tenía que parar esto porque la verdad es que me explicaba fatal. Así que me va a tocar volver a explicar todo. Como raro, Luis hablando terriblemente mal. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Y bueno arriesgándome a que todos los que hayan estado interesados en este video ya se hayan ido Ahora sí vamos con lo que nos compete ¿Cómo pasar este evento demasiado rápido? Pues bueno lo primero es hacer alianzas Es que tienes que conseguir a tus enemigos como amigos Como vieron ahí en el clip anterior yo vi al enemigo aunque me estaba disparando No le disparé, simplemente le hice el bailecito de la amistad Que si no conocen el bailecito de la amistad Pues es simplemente apuntar el suelo Y ir de adelante para atrás, de adelante para atrás Y ese es el bailecito de la amistad Así de fácil, cuando pasa eso el enemigo va a dispararle a la fogata Y tú también le vas a disparar, tienen que ser enemigos que tengan el arma opuesta a la tuya. Por ejemplo, si yo tengo un arma de fuego, él debe tener un arma de agua. Para así estar apagando y prendiendo las fogatas a cada momento. La verdad es que es una estrategia bastante fácil. Este evento la verdad es que no es de matar. Esto nos lo dicen las mismas estadísticas al acabar cada partida. Créanme, yo he acabado de primer. De, en el primer puesto el mejor jugador de toda la partida sin tener que matar a nadie, porque los puntos no te los da no te los da matar a las personas, te los da eh, recoger puntos de hoguera Apagando hogueras o encendiendo Hogueras como esta Que estarán viendo por acá Están por todo el mapa Y simplemente tienen que hacer eso Conseguir amigos que les ayuden en el evento Es bastante útil Y si no tienen amigos Simplemente intenten conseguir amigos en el juego como yo lo hice al inicio de la partida Con el bailecito de la amistad Así de fácil No maten a nadie Esa es la primera clave Tu enemigo ahora es tu amigo Otra de las cosas que les va a interesar bastante Y que la verdad son bastante útiles Es acercarse mucho pero mucho a la fogata Claro que te arriesgas a que te maten Si todos le están disparando a la fogata a la vez pero si te acercas mucho a la fogata y comienzas a disparar tus balas van a llegar más rápido que las de los enemigos y vas a prender o apagar fogatas mucho más fácil mucho más rápido y vas a conseguir muchos puntos por segundo unos 3-4 puntos por segundos la verdad es que es bastante así que nada les recomiendo esta estrategia de acercarse bastante a las fogatas Por ejemplo acá en esta ocasión chicos Esta es una de las escenas más sublimes, más hermosas que pude encontrar este día Miren esto, todos estamos disparando a la fogata Nadie está matando a nadie Es algo muy sencillo, todos estamos bastante cerca de la fogata Seguramente si me acercara un poco más ...ahí podría conseguir muchos más puntos... ...y a esto es a lo que yo iba con que se acerquen a la fogata... ...porque miren cómo suben los puntos en algunas ocasiones... ...la verdad es que se consiguen bastantes... ...pero muchísimos puntos... ...así que la clave no maten a nadie... ...no, no vayan a matar a nadie... ...porque eso es terriblemente malo para el puntaje... ...ya lo saben... Con ganar la partida simplemente pueden ganar una partida sin matar a absolutamente nadie. Y sigan este consejo, miren, sigan este ejemplo de la partida perfecta que me encontré todos en armonía. Nadie estaba matando a nadie, todo iba muy bien alrededor de una fogata. Aunque si quieren podrían hacerlo un, dos personas nada más y conseguirían muchos más puntos. Pero como en esta partida... No encontré a nadie más, pues me tocó con estos tontos porque todos iban a la misma fogata. ¿Qué, ¿Qué cosas, no? Y lo lamento si algún suscriptor estaba acá, pero ya saben que los quiero. Entonces no, no se preocupen si les digo tontos en alguno de estos videos, aunque es bromeante. No ¡Es lo último en bromas! Y bueno chicos, ya vamos con este último truco, esta última estrategia para completar el evento súper rapidísimo, a la velocidad de la luz, lo que quieran. Pero bueno, este último truco es planificar la partida y analizarla según va la marcha. Por ejemplo, vamos a ver, este tipo tiene una arma de tipo fuego. Yo también tengo un arma de tipo fuego, la mayoría de gente tiene armas de tipo fuego, entonces qué es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros es cambiarnos de arma, si hay muchas armas de tipo fuego nos cambiamos a una arma de tipo agua y si hay muchas armas de tipo agua nos cambiamos a una arma de tipo fuego, esto se complementa bastante bien con las estrategias que les dije antes, porque si hacemos una alianza con muchas personas que tienen un mismo tipo de arma Un mismo tipo de arma, lo que de agua Pongamos el ejemplo, ¿no? Tienen muchas armas de tipo agua Y tú eres el único de la partida que tiene armas de tipo fuego Se hacen al lado de una hoguera ¿Y saben quién va a ganar más puntos? Tú vas a ganar más puntos Porque tienes una sola arma para proveer a toda la partida de puntos Prácticamente todos se van a beneficiar contigo. Y claro, esa es una estrategia bastante épica, bastante rápida de conseguir. Los puntos y nada chicos Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Sobre todo y nada Si tienen alguna duda si me expliqué fatal Todavía pues nada Déjenmelo ahí en los comentarios Suscríbanse si les gustó este video Y no están suscritos aún Que vaya eso me ofendería bastante Pero bueno chicos ya Eso ha sido todo espero que les haya gustado Suscríbanse denle like